Thank <music> you. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos a todos ustedes por su presencia. Mi nombre es Jorge Ramírez y hoy seré el presentador del webinar titulado Comunidades de Práctica, Caso Spinout, el cual estará a cargo de Franco Malpartida. Franco es CEO de Spinout una asociación que fomenta el desarrollo de competencias de innovación y emprendimiento en estudiantes de educación superior a través de comunidades de práctica y oportunidades de crecimiento. Además, cuenta con experiencia en gestión educativa, desarrollo de comunidades, consultoría e innovación abierta. Actualmente es Project Manager en Pizarra 21, una academia virtual de preparación para el colegio de alto rendimiento. Quisiera indicarles que al final de este webinar, eh, tendremos una breve encuesta para que puedan responder y también tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de esta presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de la Feria de Innovación Educativa en sus redes sociales, deben utilizar el hashtag, eh, hashtag FIEUPC2022. Y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como Arroba Innova Educa Damos entonces inicio a este webinar. Bienvenido, Franco. Gracias, Jorge. Bueno, eh, ante todo, buenas, buenos días a todos por... Y bueno, muchas gracias por estar aquí, presentes. Bueno, el día de hoy tengo un tema que, que bueno, ya lo dijo Jorge, es acerca de comunidad de práctica, pero yo quiero comenzar esta, esta exposición con una, una historia. Me gustaría contarles la historia. Es una historia que se remonta ya hace unos 50 años atrás, en un pueblito llamado Echitago, que está ubicado en Bangladesh. India, donde hay una universidad, justamente la universidad recibe el nombre de Chittagong University. Esta universidad estaba, estaba rodeado de, de una comunidad bastante grande de pueblos originarios y, y personas de bastante eh, condición, condición social bastante precaria. Y a esta universidad asistía un, un profesor. Este profesor enseñaba macroeconomía a sus estudiantes. Siempre iba a, a la universidad por medio de un tren y él se percataba cada vez que iba a ese tren cómo es que la población pasaba necesidades. Él incluso relata en uno de sus libros cómo es que veía personas en estado esquelético alrededor de, estos, de estas estaciones de tren. Él se conmovió mucho y quiso hacer algo al respecto. A pesar de eso, él seguía dictando clases en la universidad, pero entonces pensó que tal vez la macroeconomía no, no era la solución a los problemas de estas personas, sino pasaba por una solución más inmediata, más directa y que esté a su alcance de él. Porque si bien la macroeconomía ayuda a los países a que florezcan, crezcan, no necesariamente lo hacen de la forma más rápida ni de la forma más igualitaria posible. Es por eso que él organiza. Él organizó a sus estudiantes eh, que estaban estudiando con él en el posgrado. También es, eh, organizó a la comunidad de docentes. Los invitó a formar parte de un proyecto y este proyecto era, tenía tanta visión que creo que, que cualquiera de nosotros se hubiera unido. Y la idea era poder generar oportunidades a estas personas que vivían al costado de la universidad y se dirigía principalmente a los emprendedores a esas personas que estaban haciendo sus productos pero con bastante precarios insumos y sobre todo se dio cuenta de, una, de un gran problema y es que había personas que se aprovechaban de estas personas vulnerables estas personas eran los prestamistas les cobraban muy altos intereses entonces él al momento de, de hacer este estudio, porque hizo todo un estudio de, de la localidad, se dio cuenta que estas personas lo que necesitaban era fuente de financiamiento. No necesitaban que, la, que el gobierno le diera dinero, que el gobierno hiciera algo por ellos. Ellos lo podían hacer por sí mismos, pero necesitaban apoyo financiero. No podían hacer nada, no podían crecer si es que no lo tenían. Y ahí es donde comenzó el proyecto de que seguro algunos conocen, que se llamaba, que se llamó, que se llama Gramin Bank. Este señor creó un banco que lo que hacía era prestar a las personas financiamiento, o sea, lo financiaba, pero eran pequeños préstamos, eran pequeños créditos que les daba a las personas. Pero creó todo un modelo detrás de esto que permitió que estas personas, a los que antes nadie confiaba, a los que antes nadie daba un peso por ellos, los bancos les habían cerrado muchas veces las puertas eh, a estas personas, él apostó por ellas, los organizó de tal forma que también pudieran solventar o pagar estos, estos, estos préstamos y finalmente hizo que la comunidad renaciera, que la comunidad despertara y, y flore floreciera. Y no solamente en Bangladesh, sino en, en todos lados de la India y en otros países de Asia. Y ustedes se preguntarán, ¿ahí quedó toda la historia? no. Este señor este, continuó haciendo este proyecto y creó todo un movimiento. El movimiento incluso llegó a la ONU, llegó a las Naciones Unidas, llegó a muchos países y de esa forma él fue reconocido ¿no? como el premio doble de la paz por, por su contribución justamente a que la sociedad de forma pacífica floreciera y creara crear oportunidades este señor se llama Muhammad Yunus el que el que vimos al principio que era un profesor él es ahora y él es premio Nobel y yo creo que esta es que esta historia nos puede llevar a una reflexión muchos de ustedes habrán, habrán visto este este este ademán que hace Garek pensar y yo me puse a pensar, y, y cuando leí este libro, porque yo leí el libro de esta, de, de Muhammad Yunus, me despertó mucha curiosidad esa historia, de verdad me, me inspiró mucho a que, a que realmente la universidad puede hacer algo por la sociedad, o sea, que, que lo alberga, que se puede volver un pueblo de desarrollo, pero hace muy poco, y esto he sido consciente hace muy poco, de que la universidad también, o que las universidades actualmente actualmente tienen muchas de esas personas. Muchos de esos Muhammad Yunus profesores o estudiantes o incluso administrativos. Pero hay que pensar que lo que ellos hicieron o lo que hizo este docente diferente a lo que hacemos actualmente tal vez es porque buscamos justamente aprender fuera de las aulas. En el caso de este docente se fue a las aldeas, empezó a aprender de las aldeas y también lo que hizo es convertir el problema en una oportunidad. Entonces yo, yo quiero empezar con esas dos frases porque creo que es muy importante que cambiemos un poco el paradigma que tenemos de una universidad o de un centro educativo en general, no tiene que ser necesariamente una universidad. vamos al término de comunidades de práctica una comunidad de práctica como lo define uno de sus, de sus acuñadores del término community of practice que se, llamaba, que se llama ethic Wetner, él dice que una comunidad de práctica es justamente un grupo de personas que se junta alrededor de un propósito y que no solamente que no solamente desarrollan o convierten, digamos, ese propósito como su, su foco, sino que también desarrollan soluciones para los problemas que van, o, o para los que van dirigidos a ese propósito, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, a estos cuatro jóvenes que, que estuvieron en octubre de 2016 en un programa llamado University Innovation Fellows, las ganas tremendas que ellos tuvieron, ¿no?, de hacer algo en su universidad. Y estos son jóvenes peruanos. Ellos lo que hicieron pasar un programa, un programa, ¿sí? un programa de, de innovación en Stanford, pagado, subvencionado por su universidad. Y muchos aquí lo conocen, seguramente muchos docentes. Y lo que ellos vinieron, o con, o, o con la intención o la misión que vinieron es de compartirlo sus compañeros. Me pongo a imaginar eso porque creo que hay muchos de esos casos actualmente En ese caso, ellos en 2016 crearon una comunidad llamada Comunidad IE UTEC. Sí, fue fue la Universidad UTEC. Ellos crearon ese concepto porque buscaron justamente compartir todo ese conocimiento que habían aprendido en, en la Universidad de Stanford a sus otros compañeros. ¿Qué les enseñaron? Design thinking, lean startup. Enseñaron también agilidad y entre otros. Y sobre todo trajeron nuevos valores, nuevas, nuevas perspectivas de la vida quisieron que las personas, o que los jóvenes, como ellos, estudiantes también, se pudieran involucrar cada vez más en lo que es el mundo de la innovación y el emprendimiento. Ahora, ustedes han visto estas dos historias, o estos dos ejemplos. ¿Qué elementos característicos tienen? Y aunque no crean, yo no me di cuenta hasta que que caí en reflexión muy profunda de que, que realmente son ejemplos que, que sí parecen y tienen y guardan relación en varios en varias cosas. Para ser, para ser concisos, estas son los tres elementos característicos que tienen ambos, ambos ambos ejemplos. Por un lado, lo que es el dominio, ¿no? Esto, estos estas historias nacen como, como parte justamente de, de un grupo de personas que tienen un propósito, una, una forma de ver el mundo, y que esto inspira a otros a contribuir a ese propósito y también les, les guía hacia el aprendizaje. Por ejemplo, en el primer caso, lo que hizo este señor era compartirlo con sus alumnos, inspiró, y por medio de eso también hizo que, que aprendieran, ¿no? Que aprendieron acerca de economía, pero una economía a menor escala. A cómo fomentar el emprendimiento en, la, en las comunidades. Y no solo eso, sino que inspiró tanto que esto se volvió todo un movimiento a nivel global. Hasta que lo reconocieron incluso como premio Nobel. Eso es el dominio. O sea, el dominio logra que las personas pasen de ese mundo de las ideas hacia algo tangible, creyendo hasta este, a veces un poco ciegamente en el propósito. Y el segundo ejemplo también tiene algo, algo parecido. Por ejemplo, ellos, los cuatro estudiantes vinieron de Stanford y tenían el propósito de compartir todo lo que habían aprendido, tenían esos nuevos minds, esas nueva mirada del mundo, porque ir a una universidad top, que te enseñen profesores eh, de, un, de un lugar súper top, de todas maneras, te cambia la perspectiva. Ese es el dominio. El, seg el segundo elemento característico es la comunidad. Porque, como pueden ver, estos son emprendimientos, lo que hizo el profesor Muhammad y lo que hizo los estudiantes, son emprendimientos colectivos. Ellos no lo hicieron solos. Ellos no, nunca dijeron, ya yo, yo mismo soy, no con mis recursos. Ellos buscaron fuentes, aliados que los apoyaron, que estuvieron dispuestos dispuestos a sumarse al proyecto, ¿No? Como, como medio de, o sea, como todo tipo de apoyo, ¿No? Tanto financiero, otros apoyaron con ideas, otros apoyaron de diferentes formas. Y finalmente la práctica. Y ahí viene el término, ¿No? Comunidad de práctica. La práctica es producto justamente de enfocarnos en el dominio y de socializar ese dominio o ese propósito con las personas, lo que crea es que se genere un conjunto de herramientas, documentos, marcos de trabajo, etcétera, conocimiento. Y que ese conocimiento se especialice y se, y se socialice, y de tal forma que, que, sea, se, se generen, que se generen nuevos proyectos, se generen cosas súper super a gran escala, aunque que uno no puede imaginar, ¿no? como en el caso de del banco de los pobres, por ejemplo. Y ¿por qué nacen estas comunidades? Ustedes también preguntarán eso. Yo creo que nacen por, por estas dos razones, justamente por, por lo mismo que nace cualquier emprendimiento, por necesidad o por oportunidad, ¿no? Les voy a contar una tercera historia. Esta historia sí está documentada, está documentada en el libro justamente de Ethic Wagner, sí, que es este, lo, lo comenté hace un momento. Hace un momento lo comenté. Eti Wagner es justamente ese pensador, esa persona que, que, que ideó este término en base mucho a, a, su, a, a su forma de, de ver las cosas, ¿no? Porque él documentó mucho de estas experiencias que había visto en empresas, en organizaciones, y él las convirtió en un libro y luego esto lo, lo fue profundizando y a tal punto que que ahorita mismo es reconocido por, por muchas organizaciones como una práctica válida en lo que es gestión de conocimiento. Y bueno, este, esto, uno de estos ejemplos o que se documentó, uno de estos casos que se documentó es el de la empresa Chrysler, es una empresa de autos, ¿no? que fabrica autos en, en Estados Unidos. Ellos este, lo que hicieron... Básicamente esta empresa en, en el año 1988 estaba en crisis. Eh, en, ese, en ese tiempo Japón y otros, otros, otros, otros, otros países estaban llevando la delantera en lo que es fabricación de autos. Y esta empresa, había, bastante antigua, estaba en una etapa de crisis. Entonces las personas, los gerentes, vinieron con, con la intención de cambiar lo, las cosas. Hicieron un cambio 360. Desde los procesos, pasando por la cultura, pasando por todo... Terminaron por revolucionar la empresa. Pero ¿saben, ¿saben qué fue lo que más ayudó a que esta empresa cambiara 100% 360? Es que dio espacio a que las personas dentro de la empresa propusieran, experimenten, creen en valor. Entonces lo que hicieron ellos es dejar, por ejemplo, a, a las personas que se asocian. Las personas se, se empezaron a asociar de una con otra y... Y eso convirtió, se convirtió pronto en, en lo que no, después llamamos este, una comunidad de práctica. ¿no? Ellos no le llamaron comunidad de práctica, le llamaban como este, un, te, un club de tecnología, más o menos va por ahí. Lo que hizo ese de club de tecnología es que se volvió tan importante que incluso la, la propia empresa Chrysler lo tuvo que, lo tuvo que formalizar. Lo tuvo que, que elevar como una plataforma justamente de, de, de compartir conocimiento entre ingenieros, diseñadores, etcétera, ¿no? Hasta proveedores. Y ese mismo ejemplo lo pueden ver en todos lados. O sea, no está, no está dentro de una empresa, está fuera, puede estar dentro o fuera de una empresa, puede estar, puede ser liderado por, por personas que, que son remuneradas, ¿sí? O puede ser liderado por voluntarios también. No necesariamente... Que las personas en una condición específica generan emprendimiento de forma como comunidades de prácticas, sino lo hacen de, en diferentes situaciones, en diferentes tipos de organizaciones, en diferentes industrias. Entonces, no podemos, no podemos esto dejarlo solamente como, ay, ah, a Chrysler le funcionó, a Muhammad Yunus le funcionó. No, esto funciona en todo tipo de organizaciones. ¿Cómo aprendemos en la actualidad? O sea, no sé si se habrán preguntado eso, yo creo que sí, en algún punto. Seguramente han visto mucho esto de que, la, que las personas aprendemos de esta forma, ¿no? La primera imagen es, por ejemplo, alguien que está enseñando a un conjunto de personas. ¿no? Normalmente un aula de clases, por ejemplo, el profesor explica y los alumnos atienden. ¿Cuál es la segunda forma? Porque también lo hacemos en aulas, ¿no? Pero lo que hacemos en aula a veces es que las personas se relacionen entre sí y se genere justamente esto de compartir ideas, intercambiar, proponer soluciones. También se puede hacer en el aula, también. Entonces, nosotros aprendemos de diferentes formas. Eh, y aprendemos sobre todo fuera de las aulas. Pero para irlo a, a lo que es un contexto más de aula, por ejemplo, al momento de, de poder este, hacer estas, estos talleres, y esto, esta foto es de un taller de Design Thinking, es que, es que enseñamos a que los estudiantes identifiquen y resuelvan problemas. Eso es muy importante. Yo creo que la educación actual sin, sin, ese, sin ese componente no podría ser una educación completa en la actualidad. Porque el mundo de ahora demanda que las personas seamos creativos, seamos solucionadores, ¿no? Y seamos también emprendedores. Entonces, y también de las personas identificamos problemas. Por ejemplo, nuevamente siempre voy al ejemplo de Muhammad. Él vio el problema, o sea, el problema a veces es evidente. A veces el problema no es tan evidente, ¿no? Se, se esconde detrás de una estructura, de, detrás de, de una imagen que pareciera, que, para, que puede parecer que todo está bien, pero no. Y finalmente, ¿cómo aprendemos también? Escuchando, sabiendo escuchar. Porque las ideas que uno tiene con las otras ideas que, que tienen otras personas no son las mismas y muchas veces el saber escuchar nos ayuda a poder ser receptivos a esas ideas y aprender del contexto de otras personas. Al momento de explorar, nosotros lo que hacemos es eso, a, abrirnos abrir la mente para nuevos, nuevas perspectivas de vida. Y finalmente enseñando. Creo que algo muy importante y, y producto de eso es que Creo que la labor que hacen muchos de ustedes, que, que sé que la mayoría de, o muchos de aquí son docentes, es que sirven, ¿no? Porque enseñar o educar a las personas es servirlas en sí, en, en último término. Entonces, ya para, para avanzar, ya le expliqué cómo se, más o menos, le he explicado cómo se aprende, ¿no? O, o mejor dicho, ¿cómo, cómo creo que se aprende actualmente, o cómo debe aprenderse, pero cómo se crea el conocimiento. Nuevamente vamos al término de lo que son las redes o comunidades de personas. Creo que no existiría eh, avance científico, avance de, de, de la humanidad, si no, si no fuera porque las personas se relacionan, porque las personas van creando valor entre ellas. Y eso es justamente lo que hace una comunidad de práctica, es que pone, pone, en, digamos, o acorta distancias para que las personas se conozcan. ¿Y cómo acorta esas distancias? Colocando a todas estas personas bajo un propósito. Entonces ya no son un conjunto de personas, como lo podría hacer cualquier grupo, ¿no? Porque hay grupos que se asocian para el mal, pero también hay grupos, digo, para el bien, pero también hay grupos que se asocian para el mal, entonces va a depender mucho el propósito. Pero si nosotros juntamos a las personas, por ejemplo, para solucionar un problema, como el calentamiento global, o como otros problemas que hay que ahorita nos afectan a todos, entonces realmente se genera conocimiento en esa interacción, en compartir este, teorías, prácticas de otras de, de diferentes este, realidades. Y esa es la forma en cómo se crea conocimiento. ¿Y cómo se gestiona el conocimiento? Hay dos formas, ¿no? De una forma... De... Dejando el terreno, ¿no? Al modo tradicional, que es hacerlo de una sola forma, y el, el, y el modo moderno, ¿no? por decirlo así, que es dejar que, que la, la gestión del conocimiento sea de diferentes formas. Bueno, pareciera un poco generalista lo que digo, pero es real, realmente eso. Por ejemplo, normalmente como nosotros... Eh, gestionamos el conocimiento en una empresa, tradicionalmente. Lo que hace eh, una empresa es documentar todo el conocimiento que tienen los empleados o, o los directivos, por ejemplo, y los convierten en documentos de manuales de empresa. Como que manuales, ¿no? Que, que nos ayudan justamente a, a poder construir productos, etc. Pero también, ese, ese, ese mismo... Esa misma forma de hacer eh, la documentación, lo que trae consigo es que le quitamos el rol justamente a las personas de ser los propios generadores de su conocimiento. Entonces yo creo que aparte de, de hacerlo de esa forma, que, está, que, que se puede hacer de esa forma, está también en permitir que las personas que forman parte de esa organización, empresa, asociación, universidad, etcétera, generen conocimiento. ¿Y cómo les permitimos que, que lo hagan? Por ejemplo, en Chrysler, que crecieron en esta empresa de autos. Ellos dejaron que los, empleado, los empleados se asocien entre ellos y compartan buenas prácticas, se crearan eh, clubes de tecnología, etc. Y eso hizo que la empresa avance más rápido. Que el conocimiento ya no se quede en un manual, sino que ese, ese manual se vaya revisando constantemente por este grupo de personas que se creó o que se asociaron. Entonces, de esa forma se crea el conocimiento. Digo, se gestiona el conocimiento de diferentes formas. No solamente hay una forma, hay diferentes formas. Nosotros no podemos ser los que controlemos. Ya llevándolo a una realidad este, de las universidades, entonces, ¿cómo creamos o cómo podemos crear y gestionar conocimiento en las, en las universidades? Nosotros, bueno, gracias a la UPC estamos teniendo este festival yo creo que eso es una forma de, de, de, de, de, de crear y gestionar conocimiento porque se invita a expositoras, a personas a compartir ideas y eso fomenta, ¿sí o no fomenta que las personas cambien de perspectiva, etc. Yo creo que eso hace la, las universidades, hacen muy bien en eso. Pero aquí les voy a traer una idea que creo que les puede servir bastante también. No solamente si ustedes son de las universidades, sino, sino también si forman parte de algún otro centro educativo. O de una empresa también, ¿no? Y nuevamente hay que pensar. Me gusta mucho esta imagen, si sí, ya se habrán dado cuenta. Pensar, yo creo que el conocimiento, como lo he dicho, se crea, ¿sí? Se crea este, se crea en comunidades en redes de, de personas y se gestiona justamente de diferentes formas, ¿no? Entonces, eso justamente tiene una comunidad de práctica. ¿no? Pero ¿cómo lo podemos aplicar o cómo podemos hacer comunidades en las universidades, por ejemplo? Ahí están las historias que les he compartido. <ríe> la de Muhammad Yunus, ¿no? El docente el universitario de, de Chittagong, Bangladesh. Y los cuatro estudiantes que viajaron a la Universidad de Stanford, pagados por su universidad. ¿Qué trajeron de ellos dos? Esa, esas, dos, este, esas dos iniciativas que, que tuvieron estas personas trajo consigo que se generara justamente una comunidad de práctica, ¿no? que se generara valor, que se gestionara conocimiento, que, que se agregara o mejor dicho, se crearan proyectos en el beneficio de la sociedad. Y entonces la clave está ahí, para poder crear y gestionar conocimiento en las universidades nosotros debemos fomentar el nacimiento y crecimiento de comunidades dentro de la misma comunidad universitaria. O sea, no veamos a la comunidad solamente de la comunidad de docentes, o la comunidad de estudiantes, ¿no? ¿no? la comunidad lo son todos, todos los que forman parte de una universidad, docentes, estudiantes administrativos, hasta proveedores, etcétera. Y nosotros lo que debemos hacer es que se creen micro comunidades, de comunidades dentro de la universidad. Y si son comunidades prácticas, mucho mejor. Porque eso es lo que tienen las comunidades. Las comunidades justamente crean o gest y, cre y gestionan el conocimiento. Entonces, hagamos que, estas que fomentemos que estas comunidades nazcan y crezcan dentro de nuestras universidades o centros educativos. Y en la actualidad hay... ¿Hay comunidades en nuestras universidades y centros educativos? La respuesta es, por supuesto que sí. Lo digo con, con fe, con, con, con asidero en la realidad, de que sí lo hay. Yo he sido parte de una de, esos, de, esos, de esas comunidades que se creó y he visto muchas comunidades alrededor de varias de, varios, o sea, de varias regiones, de varios países que se han creado. Y, cre y estoy seguro que en su universidad o centro educativo lo hay. Solamente que a veces está tapada justamente por, por el día a día, por el trabajo o, o por las clases, etc. Entonces no, las personas normalmente no se dan cuenta que, que detrás de esas clases, detrás de esas, eh, detrás de esas infraestructuras, hay comunidades. Y de todo tipo, ¿no? No voy a decir que, que son comunidades de práctica, todas. Porque una comunidad de práctica tiene esos tres elementos, ¿no? Pueden haber comunidades de amigos que se van a jugar fútbol, ¿no? Eso no es una comunidad de práctica. Pero una comunidad de práctica lo que hace es crea y gestiona conocimiento. ¿Qué necesitan para que nazcan y crezcan estas comunidades? Lo que necesitan es que las cultivemos. Que les demos que le demos los, los, las condiciones, ¿no? Que le demos el agüita, como ponen ahí en la manito, el sol y la tierra, ¿no? En el contexto de una universidad podría ser las aulas, que, que facilitemos a estas comunidades que tengan acceso a aulas, ¿no? Eso sería la tierra. El sol sería que tengan acceso a mentores, ¿no? Que, que los docentes apoyen a comunidades universitarias estudiantiles que las apoyen que las mentoreen, que las coacheen. Y agua, financiamiento. Financiamiento. Porque sí, las comunidades de práctica hacen actividades y muchas de esas cuestan. Entonces no el financiamiento. A nosotros, en Spinout, nos apoyaron muchas personas de diferentes universidades. Y eso hizo que gracias a... A eso capacitemos a miles de estudiantes universitarios en Design Thinking. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de esa, de esa historia, que lo empezaron esos cuatro jóvenes en el 2016, allá por ya muchos años, pareci pareciera que para, han pasado muy rápido los años. Nosotros lo que hacemos es fomentar el desarrollo de capacidades de innovación y emprendimiento en los jóvenes universitarios, y lo hacemos a través de comunidades de práctica que generamos en cada universidad. Y también a través de, de, de crear oportunidades de crecimiento para los estudiantes, ¿no? ya sea relacionándolos con empresas, consiguiéndoles prácticas preprofesionales, etc. Somos un aliado de las universidades, apoyamos mucho a todo este conjunto de, de personas, líderes universitarios que están ahí, deseosos de hacer cosas, de gestionar y crear valor y solucionar problemas. Yo me siento muy orgulloso porque creo que algo que hemos ayudado también es que a la universidad, que las personas cambiemos nuestra forma de ver las cosas. De tener el control a crear las condiciones. Porque eso es lo que necesitan las comunidades de práctica. Necesitan que les demos las condiciones, que les facilitemos el aula, que les facilitemos los mentores o los coaches, y que les demos financiamiento. Y son propias de nuestra universidad. Aquí no queremos decir que financien a comunidades externas, están adentro de su universidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con universidades, con, digo, con estudiantes que están justamente en, en las universidades y, y todos ellos están con, con deseo de apoyar a, a, a que su espacio de, de estudio sea un mejor lugar. Y así pasar de esta historia de, de estos cuatro chicos que crearon una comunidad en UTEC a que se vuelva algo a gran escala como nos pasó a nosotros, que gracias a que muchas personas nos apoyaron, el día de hoy puedo decir que esta asociación tiene mucho futuro y todavía nuestro propósito tiene mucho más que dar. Llegado el momento, se formaliza y escala. Eso nos pasó. Creo que no es necesario que al principio todo esté formalizado o que, que digamos las cosas lo tengamos desde el día número uno con su estatuto. Es poco a poco te da poco a poco. Esto, esto, como digo, es una planta. O sea, es, es darle el, el tiempo ¿no? para que florezca. Hoy voy a poner un caso que ya con esto también creo que cerramos. Es, por ejemplo, en, en mi alma mater, en las San Marcos, en justamente mi escuela, que se ha caracterizado siempre por, por, por crear en mí esa condición de, de, de crear comunidades, porque cuando yo estuve, estuve estudiando ahí, me, me, me dieron mucho apoyo cuando tenía ideas de, de hacer agrupaciones estudiantiles, etc. Y que me alegro de verdad que el día de hoy ellos hayan creado toda una comunidad bonita entre egresados y estudiantes. Yo cuando veo fotos de profesores sentados junto a estudiantes y, y pareciera que comparten y son amigos, yo me alegro mucho. Porque cuando se hace eso, yo estoy seguro que, mejor dicho, cuando se haga más eso de que las personas compartan, o sea, dentro de una comunidad universitaria compartan, se van a crear más comunidades de práctica. Y en esta foto, por ejemplo, acá hay egresados, que lo ven en la, mano, en la parte de superior, y también hay estudiantes, hasta este, recién ingresantes. Y eso es lo bonito cuando, cuando tú te puedes saber las cosas hacia atrás, ¿no? A veces cuando estás ahí atrás, eh, no ves el, el mañana, porque lo ves un poco difícil, pero, pero nuevamente esto, esto es algo que quiero dejar claro, ¿no? Esto no es fácil. En Spin nos ha costado bastante hacerlo. Eh, de hecho, estamos en eso todavía. Estamos queriendo contribuir más a la educación, pero nos está costando. Pero vale la pena. Y yo les recomiendo de verdad que, que lo prueben. Que prueben hacerlo en todas, sus, en todas las universidades. En, en las que tengan acceso o centros educativos, creen esa condición o en sus propias empresas o organizaciones que lideran. Créenlo, sean ustedes agentes de cambio. Yo estoy seguro que con eso van a poder contribuir muchísimo más al crecimiento de su organización y van a hacer que el conocimiento florezca como lo, como lo hicieron estas plantitas que, que se pueden apreciar, ¿no? Entonces, sigamos cultivando, sigamos cultivando y generando las condiciones que las comunidades de práctica ya están ahí, en las universidades. No, neces no necesitan buscarla afuera, están ahí. Y bueno, quiero agradecer ante todo por, por escucharme. Mi nombre es Franco Malpartida, soy CEO y cofounder de SpinOut. También soy bachiller de Ingeniería de Minas de San Marcos y me considero una persona que tiene buenas ideas en la educación. Y bueno, muchas gracias por, por escucharme. Si tienen alguna pregunta, duda, me lo dejan o Jorge ahí me ayuda, por favor. Muchas gracias, Franco. Eh, muy interesante la, el, el webinar acerca de, de estas experiencias. Eh, antes de, de ver si tenemos alguna pregunta, quisiera por favor, un segundito, eh, quisiera pasar una pequeña encuesta. Eh, quisiera recordar que... Eh, para el caso particular de los asistentes que son docentes de UPC, eh, les pedimos por favor que también la respondan porque con esto se les considera eh, una hora de capacitación. ¿sí? Vamos a lanzar eh, la encuesta y vamos a dejarla dos minutitos. Ya está. Eh, respondan por favor la encuesta. Mientras tanto, igual, eh, si alguien tiene alguna, alguna pregunta, algún comentario, pueden, pueden dejarlo en el chat. Ya está la encuesta en, en pantalla. Creo que no, no hay preguntas en, en el chat. Eh, muchas gracias, Franco. Eh, muchas gracias también a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Eh, los invitamos de todas formas a continuar con los siguientes eh, webinars o talleres que tenemos. Eh, en el chat estoy colocando el link de la agenda. Ah, sí, tenemos aquí una pregunta. Eh, si, si, si pudieras, Franco, de repente compartir algunas estrategias para mantener una de estas comunidades eh, activas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las estrategias que, que si son alguna persona que puede tomar decisión dentro de la universidad o un centro educativo es que, que siempre fomente un espacio de discusión entre estudiantes, profesores, este, administrativos. Que cree esas condiciones, como, le di, como lo dije al inicio, de que las personas se relacionen primero, ¿no? Porque nada, nada se puede crear si es que las personas todavía no confían entre ellas. Lo otro podría ser es que les faciliten todo lo que estas comunidades pidan. Obviamente, en la medida de lo posible, ¿no? Y también viendo que sean cosas que, que van acorde a lo, a lo educativo. Y, bueno, que sean sustentadas, Obviamente. Yo lo que no diría, yo más bien yo lo que también recomendaría es que no, no exijamos a estas, a, estas, a estas comunidades de práctica que desde el día número uno sean totalmente formales. O sea, este es un, este es un, esto es como una planta, nuevamente digo, ¿no? O sea, las comunidades de práctica se generan eh, dentro de las, de las aulas, fuera de las aulas, en cualquier entorno que puede ser, este, influido por la universidad, influenciado por la universidad, pero necesita tiempo. Y lo otro es que capaciten a los líderes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me uní a Spinout, yo conocí a, a una de estas personas que fueron a Stanford, que se, llama, que se llama Hans, y yo por mucho tiempo era el seguidor, ¿no? El seguidor de, de, de la persona que había iniciado la, la, la, la comunidad de práctica, pero... Nunca fui consciente realmente de mi rol como líder. Entonces a mí me costó mucho. Yo era, yo era joven también a esa edad, pues tenía 20 años recién, 21, del 2016. Ah, no, bueno, el 2017 lo conocí, 22 años tenía. Entonces yo no tenía experiencia liderando otras organizaciones, tenía muy poco experiencia laboral también. Entonces yo creo que los líderes lo que requieren es capacitación. Pero una buena capacitación, ¿no? No algo teórico, sino... Eh, Pónganlo a, a hacer proyectos. O sea, capacítenlo haciendo primero proyectos o emprendimientos. Hagan un programa que tenga que ver con, con crear comunidades de práctica, por ejemplo. Obviamente la, el término no vende mucho, ¿no? Porque si yo hablo... Eh, espinado es una comunidad de práctica. Suena medio... Obviamente la... la las organizaciones tienen que ver la forma en cómo pueden llegar mejor a los estudiantes. Igualmente con los docentes, ¿no? Eh, y nada, eso, eso creo que sería todo eh, lo que yo recomendaría. Eh, capaciten mucho a los líderes, apóyenlos y conéctenlos con oportunidades, ¿no? Eh, y yo creo que la UPC, como otras universidades, lo están haciendo muy bien. Generen espacios de discusión también. ¿no? para que se compartan ideas. O sea, los ingredientes son los mismos. Lo, lo único que cambia es que la persona quien está haciendo esa comunidad de práctica tiene que hacerlo justamente con, con un propósito, ¿no? Porque si no se pueden crear todo tipo de comunidades, ¿no? Pero no digo que, pero como digo, no todas, no todas las comunidades son comunidades de práctica porque como dije en, en la presentación y, y lo voy a repetir Jorge la PPT por si alguno llegó tarde sí una comunidad de práctica tiene esos tres elementos ¿no? aquí lo voy a compartir nuevamente a ver un una comunidad de práctica tiene dominio comunidad y práctica ¿no? pareciera redundante pero así lo es dominio porque tiene un propósito y tiene valores ¿no? Esta, or esta organización tiene valores los valores son una forma de responder a la vida ¿no? conlleva bastantes principios ¿no? y formas de pensar también y esto inspira a, a que las personas contribuyan una comunidad que las personas estén dispuestas a compartir sus ideas ¿no? y que lo hagan de diferentes formas y finalmente la práctica que el, enfocarnos en el propósito origine que se cree en conocimiento, que se creen herramientas, documentos, todo tipo de conocimiento. Y ustedes lo pueden hacer. Yo tengo incluso una idea más, por si que lo quieran aplicar a, a, a, sus, a sus carreras, por si uno de ustedes es un docente universitario, yo les diría, hablen con su director de carrera y díganle, propónganle. Yo quiero crear una comunidad de práctica en torno, no sé, a la ingeniería civil, por, por ejemplo, una carrera, ¿no? Y creen pequeñas comunidades de práctica. No quiero decir con esto que, que todas las comunidades van a ser exitosas, ¿no? Algunas van a... Es como, como los emprendimientos, ¿no? Algunas van a... van a... van a fenecer, pero algunas otras van a ser exitosas. Y van a hacer que esto repercuta en otras carreras y así se crea todo un ambiente de socialización. Porque una teoría del, del conocimiento justamente es que el conocimiento y el aprendizaje se hace de forma social, ¿no? Así como se hace también de forma individual, también se hace de forma social. Entonces hay, hay que fomentarlo. Y nada, eso sería todo, creo. Bien, Franco, eh, muchísimas gracias por por lo que has compartido, eh, muchas gracias también a, a todos los participantes eh, los invitamos a continuar en, en esta feria de innovación educativa que tenemos hasta el día de mañana y nada, gracias a todos hasta luego muchas gracias, cuídense